Okay. Pero, venga Voy a bajar el rollo de, de, de Voy a bajar el rollo de, de flashing que tengo ahí en el, en el carro Este, chicos ¿Dónde está el otro? ¿Quién va a clavar? Eh, ¿Quién es el clavador aquí? Eh, ¿El Rigo? El okay. baño Rigo, venga este... ¿Quién es el cortador? ¿Quién es el, ¿Quién es el que corta? ¡Qué fer? Ok, este mira Tengo este serruche David, mira este, nuevo Este serruche alcanza para Como dos esta, de dos estas casas Dos de estas, o tres Pero este serruche no se corta No tienes que pasar con el... Con, la, con esta madera Sí es ex exclusivamente para, el, para cemento. Y este es para madera. Tienes que tener dos... Dos hierruches. Yo nomás veo uno, un... Un tribüey aquí. ¿Ok? Esto es para el, para el trim. Este es para el cemento. ¿Ok? Right. ¿A quién va, quién va a clavar, siding ¿Tú? Ok. Este es un, un, un, un, un marcador. Mira. Tienes que marcar, poner nivel. ¿Cómo lo checas en la madera? ¿Lo clavas o lo hueles? olerlo, uh, tienes que poner nivel y lo marcas con este, con este marcador así para que cuando clavas siren lo clavas aquí, todo aquí okay. pero si cortas un flashing ahí ok, este cada 16 está en la madera, ok y ahí le das sí, en todas las uniones, ok uh, lo está diciendo para que no, no después no van, a, no van a dejar aquí no se puede clavar en medio donde no hay, no hay este 2x4, tiene que ir cada 16, está el otro. A ver si lo puedes checar, David Tú vas a, mar ¿tú vas a clavar, si tengo tu marcador, mira. Esto va a durar para siempre. No lo vas a creer Tú vas a clavar, mal con tu marcador, nuevo, ok. Lo marcas para que, que se vea bien uh, claro. Ok. Y. ¿Tienes lápiz? lapicero, lápiz, lapicito. ¿Tienes lápiz? Oh no, el que ocupa lápiz es, es el David. Uh. Este. Un mal. El lápiz. Se cae. Lápiz. lápiz. de ahí. Ok, este... El Zaire, muchachos. El 16. No, no se va. No se va aquí, ¿ok? Seguro. Ok. ¿Y, okay. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Oh, y la, y la, y la unión aquí, eh, donde está el, la terminación aquí, tiene que quedar parejo. Un 8. Así como el grueso de este este marcador no no va a quedar una cora bien pegado todo bien parejo abierto? no un 8 un 8 sí, no queda más de un 8 porque a veces uh, lo dejan una cora más de una cora a veces queda bien abierto si está muy abierto no lo ponen okay. si no hay pipa entonces le dan pero si hay pipa lo marcas sacas clavo y no hay que clavar la pipa dónde está el flashing? Este flashing mal o oh, Juanito, todas las uniones lleva este flashing. Donde llega un siren, lo clavas aquí, llega un siren aquí, empieza otro aquí. Okay. Todos, todo, todo, todo. todo, Necesitamos como 800 hojas, 800 pedazos de este. Sí, este y el otro, cuando ponen a uh, siren así de largo, larga distancia, cada, cada tres siren lo ponen en línea para que sí, quede sí, sí, derecho. todo derecho porque si no si, la, si lo vas a poner aire aquí sin, sin línea todo va a quedar bien torcido y, y no va a quedar bien y, y yo creo que esto uh, este lo pone en línea de aquí línea hasta allá para que lo pone cuando ponen el trim todo derecho queda el Sofi porque el otro día con los muchachos de arriba, en lo conforme al subiendo, lo pusieron el, el trim, entonces se quedó todo torcido. ¿Quién quiere un cuchillo? ¿De verdad? que tengo un cuchillo? ¿Quién quiere un cuchillo? ¿Quién quiere un okay, nadie más quiso, pues te voy a llevar. ¿Vas a querer un? Okay, nuevo.